todo agradeceros que un evento se llama .NET Spain estéis aquí conmigo hablando de Frontend. Por si alguien se ha liado, sí, vamos a hablar de Frontend, ¿vale? Ahí estáis a tiempo aún. Yo ya lo siento, pero si alguno se ha liado. Bueno, concretamente, como veis, el clickbait de la charla es Empowering View TypeScript Inversify, Vue todas estas tecnologías. La idea es hablaros de herramientas y de tecnologías y luego, como siempre me gusta, es que tengáis ese material y luego en casa lo trabajéis, lo releáis, tengáis enlaces y demás, ¿vale? Eh, vale, pues vamos allá. Primero, muchas gracias, como siempre, a los patrocinadores. Hay un montón. Muchas gracias por, por el evento. Y empecemos. ¿Quién soy yo? Yo me llamo Quique, trabajo en Plain Concepts, como algunos de los otros ponentes que casualmente están hoy con nosotros. Eh, estoy concretamente de la oficina de Barcelona. eso era una foto de las oficinas, pero se ve un poco pequeña. Trabajamos alrededor del mundo. Siempre estamos dispuestos a contratar a gente, a añadir calidad a... Y talento a nuestros equipos, con lo cual podéis hablar con cualquiera de nosotros. Y si estáis interesados, os bienvenidos. También tengo la suerte de haber fundado ya hace seis o siete años una ONG que se llama Heldep, que es una ONG muy, muy pequeña, donde ayudamos a otras ONGs a entrar en el mundo de Internet. ¿vale? Les creamos las webs, logos, cosas así. Mi Twitter es CKGráfico, todos hemos sido adolescentes. Y mi correo electrónico es efernandez.com. Si queréis escribirme, darme feedback y demás, es bienvenido. Vale, ¿cómo empieza esta charla? Esta charla me gusta plantearla como tirar unos cuantos años atrás. Y hace años nos encontramos cuando íbamos a hablar con un cliente, que el cliente nos pedía un transporte y nosotros, de la mejor manera que podíamos, no porque superamos poco sino era porque es como se pensaba antes, pensamos la, la mejor solución para este cliente. Y entonces muchas veces decíamos, pues tú, por lo que me dices, lo que necesitas es un coche. Entonces, muy bien, vamos a hacerte un coche. En la primera iteración le damos una rueda, luego añadíamos algunas piezas más a ese coche, ¿no? teníamos el chasis, otra rueda luego la otra rueda, más partes del coche y al cabo de entre seis y nueve meses, porque tampoco estaba muy claro, conseguíamos ese coche, el cliente estaba contento, estaba perfecto ese coche, era un buen coche, había algo de feedback, lo cambiamos y tenía su coche, todo genial. Pero era algo que no escalaba demasiado. Por suerte, hoy en día trabajamos, ya espero que todos vosotros, ya haga tiempo que trabajáis, de una manera que el cliente nos pide un transporte y nosotros pensamos la mejor solución para el cliente, pero la mejor solución no tiene por ser algo concreto, sino que lo que necesita es un transporte, con lo cual no voy a tenerlo ocho meses esperando a ver qué es lo que hago, sino que en la primera iteración pues, le hago un patinete, que es el peor transporte del mundo para largas distancias, pero ya empieza a ver, pues está viendo el color de ese patinete que, que estamos pensando, ve que es un vehículo que va con ruedas, ¿no? luego puedo evolucionarlo y tengo una bici, luego una moto, y durante todos estos ocho, nueve o quizá incluso es más tiempo, 12 meses, el cliente todo el rato está recibiendo valor continuamente después de cada iteración. Esto nos permite muchas cosas y entre otras nos permite que si en nuestra cabeza al final teníamos que darle un coche, se lo entregamos y está feliz, este cliente luego vuelve, este cliente puede ser mi jefe este, si estoy en una empresa de producto, luego vuelve y dice, muy bien, ¿ese coche que teníamos podemos ir evolucionando? En el coche que os hablaba antes, no, porque eso era, vamos a hacer este coche y no lo toques, ¿no? No, no quieras refactorizar eso. Pero en este caso, como todo el rato hemos estado escalando, podemos seguir escalando. Y ese coche ahora es una camioneta, es un camión, es un avión, incluso un cohete. No se parece nada a la idea inicial, pero mi producto estaba preparado para estar escalando continuamente y continuamente y continuamente. Lo cual es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante cuando estamos creando productos para otras personas. Viendo esta forma de crecer eh, entre los muchos tipos de proyectos de webs o de aplicaciones que hay, podemos clasificar otros dos nuevos tipos. Los primeros son las webs, que podemos decir, las webs anchas, ¿vale? O que escalan de forma horizontal o de forma ancha. Eso quiere decir que pueden ser webs que tienen muchas páginas que son totalmente independientes entre ellas. Quizá tenemos algún servicio que interactúa, ayuda a las demás páginas, pero en verdad, la página about y la página e-commerce eh, e no tienen mucho que ver, ¿vale? No hay muchos componentes, no hay muchas cosas que, que sean dependientes entre ellas. Y luego nos encontramos las que son más las mesh, las con una topología de es alguno de IT por ahí, que son páginas que tienen un montón de componentes que están interactuando entre ellas. De hecho, todos los que habéis trabajado con estado global, Redux y demás, pues va un poco también por ahí. ¿vale? En la realidad no es que haya webs que escalan de forma más horizontal, que son más white o de forma de malla, sino que normalmente las webs tienen las dos partes. Tienen trozos que escalan de forma más horizontal y tienen trozos que escalan más con forma de malla. ¿Vale? Eso quiere decir que todas esas herramientas que iremos viendo, hay puntos en la web en los que nos pueden aportar valor y otros puntos en los que no. Lo que voy a buscar siempre en esta charla es que veáis qué partes aportan valor. Es decir, yo no voy a venir aquí a deciros os usa Tangular porque es lo que mola. Usa Tangular si os aporta suficientemente valor. Con todo esto que veremos hoy, lo mismo. Vale, entonces, esto, aparte de otras cosas, probablemente ha hecho que hoy en día tengamos un montonazo de tecnologías y un montonazo de herramientas. Yo siempre digo a la gente que está empezando a programar pues, los últimos dos, un año, dos años, que me parece mucho más difícil aprender frontend ahora que cuando aprendimos nosotros. Ahora hay muchas más cosas que has de aprender. Antes, pues, había cosas, iban saliendo y las íbamos aprendiendo o no, dependiendo. Pero hoy en día tienes un montón de herramientas. Y eso es bueno si entiendes que no has de aprenderlas todas. Es decir, yo no espero que alguien sea un mega crack en Backbone, Angular, Vue, React, Redux, es prácticamente imposible. Entonces, está bien saber qué herramientas nos aportan valor, intentar ser capaz de utilizarlas todas, pero no hace falta que sepas el código fuente de, de React y de Angular, ¿vale? Podemos trabajar con todas. Y, sobre todo, no solo las herramientas, sino también las, las buenas prácticas que vienen relacionadas con todas estas herramientas. Muchas buenas prácticas y eh, diferentes filosofías de programación hemos de admitir que vienen del backend, porque empezaron antes que nosotros, no tiene por qué ser algo malo, y tenemos que saber aprovechar y utilizarlas. Es decir, cosas como muchos patrones que hay de programación, a veces en Frontend tendemos a inventarlos nuestra propia manera de resolver un problema que quizá hace 12 años o 15 años que está resuelto. Entonces, también es muy importante entender la teoría, entender que la programación es una especie de ciencia que tenemos que estudiar y que no es solo me he visto un tutorial de Angular y ahora soy Angular Expert, Mongo Divino, sé qué. Que hemos de entender que hay que estudiar, hay teoría, hay libros y que hemos de leer todas estas cosas también. Muy bien, entonces vamos a hablar de algunas de estas herramientas. Una, concretamente, de la que va a esta charla es Vue, que es un framework que tiene una decisión que a mí me gusta mucho. No recuerdo si sigue en la web oficial, pero estuvo en algún momento. Y me gusta mucho porque luego el marketing quizá ha hecho que la cambien, pero su idea original era ser el framework progresivo. Y esto es muy chulo. Es muy chulo porque te está diciendo que te van a dar algo muy pequeño que puede ir escalando todo el rato. Con lo cual, me está ayudando a mi el slide que os estoy diciendo que yo quiero escalar todo el rato. Vue tiene cosas muy interesantes. Uno de los puntos más interesantes para mí de es su ciclo de vida, que, que quizá en esta slide no se ve súper bien. Tiene una forma muy sencilla de, de funcionar. Al final, nosotros nos podemos atachar a diferentes eventos que tiene. Normalmente usaremos el create, mounted, eh, updated y destroyed, que son todos los puntos donde podemos pues, empezar a hacer nuestras cosas. ¿Qué pasa? Cuando yo vi esto por primera vez, pensé cómo era en el Angular de la época y cómo era en el React de la época y comparar updated con did component mount o, no me acuerdo, NGONinit, creo que era algo así, se me hacía mucho más sencillo de entender. Que si vuelvo entre de seis meses y lo leo, pues va a entenderse ese código. ¿vale? También otra cosa que veréis es que siempre hemos de buscar lo que yo digo, que no me lo he inventado yo, pero son las ibles ¿no? o las hables. Que sean cosas escalables, que sea el código legible, que sea el código mantenible. Entonces, estas cosas nos ayudan. Si los, Eventos tienen nombres sencillos, son más fáciles de entender. Obviamente, estas herramientas también han ido mejorando en paralelo, pero en el momento que salió, ellos lo hacían muy bien. Otra cosa muy interesante de Vue, como os comentaba, es lo de la escalabilidad. Tú, muchas veces cuando pensamos en Vue, React y Angular, decimos, vamos a hacer una SPA, una single page application, las webs modernas de hoy en día. Pero quizá no me hace falta, quizá yo tengo una web súper antigua donde tengo una barra de widgets o una caja de comentarios. Yo podría coger y decir, vale, pues, vamos a migrar solo los widgets a Vue. Y hago ahí una instancia de Vue. Y tengo mis widgets. Y luego cojo la caja de comentarios, la quito y digo, vale, voy a migrar solo los comentarios. Y puedo ir migrando a diferentes partes y que al final sea una SPA o no. Es decir, yo soy el que decide qué va a acabar siendo eso. No tengo un montón de cosas que me vienen por defecto y las tengo que cumplir sí o sí. ¿Vale? Puedo ir adaptando según mis necesidades. Y esto es muy interesante. Más cosas. Viene muy relacionada con Vue. Eh, es Vuex. Vuex me parece una herramienta súper interesante que nos ayuda a trabajar con el estado centralizado. ¿Vale? Cuando empezamos a trabajar con componentes, porque antes de componentes hacíamos algo más rollo controlador, viste y demás, la gente de la comunidad detectó un problema, que es que los componentes en, hablen entre sí es complicado. Si quieres hablar con tu hijo, es muy sencillo. Si quieres que el hijo hable con el padre, bueno, pues es, no es demasiado difícil. Puedes hacer un callback, puedes hacer un eventito para arriba, pero si quieres que un componente hable con el hijo del primo del vecino octavo, es muy complicado porque has de pasar por muchos sitios. La gente decía, no, pues vas pasando por todos. Pues obviamente no, yo no quiero hacer eso. Entonces salieron los estados globales, que básicamente es tú tienes un sitio donde tienes todos los estados y todo el mundo tiene acceso directo a él, de una forma explicada muy por encima. Y Vuex en concreto tiene una cosa que me gusta mucho cuando lo comparaba con Redux, que yo he usado Redux muchas veces, lo seguimos usando a día de hoy y siempre que vuelvo a usarlo, porque no lo cruce todas las semanas, tengo que parar un momento y pensar porque que si las zoom functions? que si las sagas, que si no sé qué. Ya el estado centralizado es verdad que es un cambio de paradigma que no es trivial, hay que entenderlo bien y desde lo entiendes es fácil. Pero además esto parece más sencillo, porque tiene este esquema que lo, resuelve, eh, lo resume todo muy fácil. Tengo las vistas, donde tengo las acciones que son asíncronas, no necesito otra capa por encima para que sean asíncronas, donde básicamente está mi lógica. Las acciones son como los servicios de toda la vida, es donde está la lógica de datos. Esas acciones llaman a mutaciones que mutaciones de una forma muy sencilla, muy maldita, si alguien deba, que me perdone, es básicamente el que interactúa con la base de datos, por favor, las comillas, ¿vale? Simplemente son cosas tan sencillas que solo hacen eh, la acción. Es decir, si en, la, en el, bueno, la acción. si en la acción he hecho toda la lógica para conseguir añadir un usuario a mi estado, pues la mutación simplemente hará eh, this users.push y el nuevo usuario, no hará nada más. De hecho, yo las mutaciones no las testeo nunca. Si considero que debe estar una mutación, quizá tiene más lógica de la que debería. Debería ser muy sencillo. Y luego, finalmente, tengo el estado, que simplemente es un objeto con todos los valores. En la realidad, cuando trabajamos, aunque le llamamos estado centralizado, el estado se divide en muchos subestados, que solemos llamar módulos. Y, en verdad, podemos acceder a diferentes módulos. No hace falta que accedamos todo el rato a todo, porque es más cómodo. Pero físicamente lo que hay es un objeto con todo. ¿vale? Entonces, esto no resuelve todos los temas de comunicación entre componentes. ¿Hay que usarlo siempre? No. Hay que usarlo cuando haga falta. No siempre hace falta usar estado centralizado. Y eso es lo que poco a poco hemos de ir viendo cuando hace falta y cuando no. Eh, otra tecnología que yo la relaciono mucho con Vue y con Vuex porque me gusta mucho y típicamente en la empresa nos gusta bastante, perdonad, es TypeScript. TypeScript se define de una forma que me gusta mucho que es Javascript que escala. Tampoco recuerdo si sigue en la web oficial pero es una definición que se usaba mucho al principio. ¿Por qué es Javascript que escala? Porque al final es una capa por encima de Javascript que nos da un montón de cosas que Javascript puede ser que todavía no nos dé y nos vaya a dar. Es decir, implementa en script puede ser en script futuros, pero, me puedes decir, pero eso con Babel ya lo puede hacer. Pero además nos añade otras cosas que no tendrá Javascript, por o se supone que no tendrá. Por ejemplo, tipos, no a nivel de ejecución, porque ya tenemos tipos a nivel de ejecución, sino a nivel de compilación. Es más, como los editores que usáis todos, VS Code, Atom y demás, están continuamente compilando nuestro código... Mientras escribimos, ya sabemos lo que pasa con TypeScript porque hay algo por detrás compilando ese código y dándonos los errores. Con lo cual, nos da una capa muy interesante. Hay diferentes tipos de desarrolladores que considero que deberían usarlo. Es muy interesante, si tenéis gente de backend en vuestro equipo y odian hacer frontend, si les dais TypeScript, tiene una serie de herramientas que suelen tener genéricos, interfaces, decoradores, ya está casi aprobado, creo, en frontend. Pero, bueno, tiene diferentes herramientas que suelen echar de menos y después decir, bueno, vale, quizá JavaScript Admitamos que no está tan bien hecho, pero te estoy dando todas estas herramientas. Lo puedes hacer mejor así. Quizás su transición es más cómoda. Luego también, si sabéis mucho Javascript y hay muchos años, yo creo que hace tiempo que no puedo vivir sin interfaces o sin genéricos. Son cosas que al final dices, jo, antes no las tenía. He visto artículos que dicen, ¿cómo hacer interfaces en Javascript? Acaban haciendo objetos, no sé qué. Chapuzas podemos hacer todos, ¿no? Pero si nos dan la herramienta, está genial. Luego también hay un competidor que ha hecho Facebook que juraría, se llamaba Flow. Flow, que lo que hacen es, no han, dicen que lo han inventado un lenguaje, sino que lo hacen a nivel de comentario. Tú puedes ir comentando y demás y vas teniendo las propiedades. Y lo que hizo TypeScript, porque al final esto es top marketing, también lo puedes hacer así. Es decir, tú puedes trabajar con TypeScript como lenguaje o con las data annotations en los comentarios, igual que hace Flow. ¿Vale? Puedes hacer las dos cosas si os gusta más la otra manera. Vale, luego una tecnología que suele ser menos conocida, bastante menos conocida, que se llama Inversify. Mercify es una librería que nosotros llevamos un tiempo usando en algunos proyectos en los que nos aporta más valor, que nos ayuda a desacoplar nuestro código. Luego entraremos más en profundidad, pero lo que quiero que os quedéis es que es una herramienta que nos ayuda a desacoplar el código, eh, nos ayuda con algunos ciertos patrones que, que luego veremos. Y bueno, es una herramienta más que utilizamos en nuestro día a día. ¿vale? Luego profundizaremos porque ahora tampoco quiero daros mucho el lío con eso. Y finalmente tenemos Nuxt. Nuxt es muy interesante porque... Yo siempre, no es la definición exacta, pero siempre comparo como que pone a Vue en el nivel de Angular. Es decir, Vue siempre se suele comparar más con React. ¿no? Son frameworks de componentes, de UI. Bueno, es un pequeño framework, escalable, que es pequeñita, se tiene añadiendo plugins. Pero tú te metes Nuxt y de repente tienes un super framework que te viene con un montón de convenciones que te pueden gustar o no, con un montón de herramientas que puedes necesitar o no, te da un montón de cosas que hace que se convierta en un framework ya grande, ¿no? Entonces, si tenéis proyectos que hacéis desde el principio van a ser grandes y que es interesante tener toda la estructura ya hecha y que os guíen, que es lo que hace Angular, que lo hace bastante bien. Ya sabes cómo hacer un módulo. Todo el mundo sabe cómo hacer un módulo en Angular, que cómo se inyecta el servicio, porque te lo dan y tú sigues, y ya está. Pues, Nux lo pone en ese nivel. Además, te da otra serie de herramientas que son las que han copiado de Next, porque Nux es Next para Vue. Han juntado esas letras y, y Vue, si lo han juntado en todo y ha salido Nux. Y te da, pues, tema de server-side rendering, que muchas veces es interesante. Uno de los problemas de las SPAs es el SEO. Pues, te dan server-side rendering, que es bastante interesante. Has de tener node por detrás. Sino, bueno, en C -sharp había el node en C -sharp, pero no sé si eso sigue yendo muy bien. Pero, bueno, has de tener node por detrás. Te abstrae todo el tema de automatización de tareas, todo el tema de webpack, si nos gusta mucho el tema de configuración y demás. Es verdad que ha evolucionado mucho. Ahora con Vue tenemos también la Vue CLI. Con webpack tenemos los webpack 0config, pero, bueno, esto te abstraería aún más. Y luego es extensible. Nosotros a veces hemos usado cosas raras con Nux que no estaba preparado, pero está hecho de forma que tú puedes extender y añadir plugins, añadir configuraciones y está bastante pensado para que puedas extenderlo las diferentes cosas que has de hacer. perdona he perdido el agua aquí. Muy bien. Entonces, os he estado hablando de herramientas. Luego entraremos más en detalle también en algunas de ellas. Pero yo siempre que hablo, me parece muy importante hablar de las prácticas. Es decir, las herramientas son muy importantes, están ahí, tenemos que usarlas, nos ayudan mucho en nuestro día a día, pero al final, como os he dicho antes, la programación es programación y hay una serie de prácticas y de cosas que, que tenemos que hacer. Tenemos que utilizar siempre y no se nos puede olvidar, independientemente de Angular, de React, de Vue. Entonces, parte de nuestro trabajo es ser consultores a veces, quería enseñaros un caso típico, de un componente. Muchas veces cuando vemos código, incluso nuestro, de compañeros, de clientes, demás, pues vemos un componente tal que así. Tenemos una parte que es la vista, donde hay alguna lógica. Tenemos una parte que le podemos llamar code behind o lo que era el controller o view model, no sé, hay muchas maneras de llamarlo, que es donde está la lógica de datos y la lógica del componente y la tenemos que testear. Entonces, para testearlo, hacemos tesis unitarios del componente, lo cual nos obliga a moquear, la librería que se usa para hacer esos componentes y demás. Y pueden hacer en tu end que, bueno, simplemente levantas la web, haces en tu end y demás. Entonces, creo y de hecho creemos que hay una forma mejor en la mayoría de los casos de hacer esto, que es intentar separar las diferentes cosas que tenemos en nuestro componente. Por ejemplo, en la vista no pongamos lógica. Es muy difícil depurar lógica en la vista. Entonces, no pongamos nunca jamás lógica en la vista. Y es posible, puede hacer cualquier web, sin poner lógica en la vista. Eh, en la parte de code behind, está bien tener lógica, pero intentamos poner la lógica del componente. Es decir, si yo estoy haciendo una llamada fetch o estoy si, tratando datos, intento no tratarlos en el componente, sino abstraerme de esa parte y tratar los datos fuera. Por ejemplo, puedo hacer un servicio. Si uso Vuex, perdonad, puedo hacer, tenerlo en un action. Eh, puedo hacer un helper, puedo hacer un util. Todo esto son un montón de palabras para referirnos a lógica fuera de nuestros componentes. Entonces, si hacemos eso, de primeras, vamos a tener nuestro código más separado. Va a haber más o sea, va a estar más a desacoplado. Pero además, una cosa que me gusta mucho, testear unitariamente mi lógica va a ser más sencilla. ¿Por qué? Porque en muchos casos, solo haciendo tesis unitarios del servicio, habré testeado toda mi lógica. Es, es posible que mi componente tenga alguna parte que quiero testear porque hace alguna cosa especial y no soy capaz de quitarlo fuera del componente. Vale, entonces... Podría hacer algún test unitario muy sencillo o probablemente haciendo un test en to end, ya estaría testando también esa parte. Con lo cual, en algunos casos, no en todos, no os estoy dando la Biblia del desarrollo, puedo no tener que moquear la librería. Entonces, esto está haciendo que toda mi lógica y, mis, y los test que estoy haciendo a, todos, a toda mi programación son totalmente agnósticos de Vue, de React, de Angular y de lo que sea. ¿Vale? Con lo cual, es bastante interesante. Entonces, como siempre digo, como es más fácil contarlo que hacerlo, que he empezado haciendo algún ejemplito que tengo por aquí preparado. Vamos a empezar con este componente. No sé si se lee. No se lee, ¿verdad? ¿Alguien inventó? El... Uy, hecho control más al lado que no. ¿Mejor? ¿Más? Puedo darle más. Yo ya no leo, pero si vosotros veis, así mejor. Vale, entonces, ¿qué os he preparado para hoy? ¿Qué tenemos hoy para cocinar? He hecho una web muy, muy, muy sencilla donde tenemos lo que he llamado author card, ¿vale? Es una cajita donde está la foto del autor, mi nombre, una serie de datos. Debajo tengo unos badges que he ido desbloqueando a medida que he interactuado con la web. Obviamente, todo esto es fake. Y arriba a la derecha, como he pagado, soy premium, ¿vale? Tengo una pequeña insignia que me dice que soy premium. Y esa es la web, básicamente. Todo es mentira, está todo moqueado, pero esa es la web con la que vamos a trabajar. Y a, al ladito, a la izquierda, tenemos un componente hecho con Vue, ¿vale? Donde hace todo esto que veis. Entonces, vamos a estudiar este componente. Los componentes en Vue se dividen siempre en tres partes. O siempre que tengamos datos en esas partes. El template, el script y el style. Suelen ser opcionales. Es decir, puedo hacer un componente sin template, también lo puedo hacer sin style. Sería un poco raro hacerlo sin script. Pero realmente no es obligatorio que tenga vista, ¿vale? No es obligatorio que tenga estilos. Tags que puedes poner o no. Y como veis, tengo algunos atributos en estos tags. En template no tengo nada, aunque podría. View por defecto es compatible con plantillas como Pug y estas cosas así modernas que hay para que nos quede HTML. Y en script le estoy diciendo que está hecho con TypeScript, que, que no es Javascript, aunque puede usar Javascript. Y en los estilos le estoy diciendo que está hecho con SAS y además le estoy diciendo que sea scoped. Scoped es esto que salió hace un tiempo, que cuando pones estilos de un componente, eh, te pone un data attribute a todos los hijos, o sea, a, todos los, a todos los elementos de HTML que hay en ese componente, de manera que cualquier, si aquí uso la clase, pues punto authorbox y luego en otro sitio hago authorbox no van a colisionar, vale. Es hace que todo mi CSS que escribo en este archivo solo afecta a este archivo. Si hago punto body, pues estoy haciendo cosas raras. Tampoco funcionaría, pero la idea no es esa, vale. Es que hagamos eh, un estilo BEM o una cosa así para que tengamos toda la información. Entonces, en sales, en este caso, no voy a entrar en detalle, obviamente, pero es un estilo BEM. Tenemos author que va a ser el padre de todo y voy teniendo pues los hijos y demás. Nosotros no usamos nietos y bueno, sin más. Eh, y luego tengo el template. En ese template tengo una sección en Vue, creo que en casi todos los frameworks es obligatorio, pero bueno, en Vue siempre es obligatorio que tengas una sola capa y todo lo demás esté dentro. Es decir, yo solo tengo esta sección ¿Vale? que es el componente y todo lo de dentro son hijos. Si pongo un hermano no va a funcionar. Simplemente dentro tengo un header donde tengo una clase dinámica que digo pon la clase isPremium si dentro de los roles de este autor encuentro el rol que se llama Premium. Obviamente ahí Premium es un Magic String, podríamos tener un diccionario de, de roles y demás, pero bueno. Como estáis viendo, en la línea 4 o 5 ya estoy incumpliendo la primera norma. No pongáis nunca... Lógica en la vista. Entonces, ¿cómo puedo arreglar este problema que tengo aquí? Pues es muy sencillo. Simplemente la quito. Ya no tengo lógica. ¿Y cómo sustituyo esto? Pues puedo llamar a un método isAuthorPremium. Entonces, yo ahora ya no iré a depurar esa línea, sino que buscaré este método que tiene la lógica. Y será la que depuraré o, si fuera necesario, testearé si tuviera que hacer algún test y no lo puedo sacar fuera. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ver que tenemos eh, más vistas. Aquí así es como renderizamos variables. Author es un objeto que ahora veréis. Así es como hago una, eh, un div condicional, ¿no? diferentes partes de view. Aquí tengo texto puesto a pelo y demás. Y aquí un for, es como se si hace un, un loop en view normalmente. Tengo un for donde va poniendo pues, los diferentes badges que tengo, las diferentes insignias. vale ¿Cómo es un componente en view? Aquí os he hecho un componente en view normal, como si no usáramos decoradores ni TypeScript, ¿vale? para que veamos un poco las diferencias. Entonces, básicamente es un objeto que tiene una serie de propiedades. En componentes tengo los componentes hijos. En props tengo los parámetros que recibe este componente. En data tendría todas las propiedades internas. Data nunca es un objeto. Siempre es una, una función que devuelve un objeto. Eh, luego veis que me estoy atachando a este primer evento, que es mounted. Es tan sencillo como pongo el método mounted a nivel raíz y simplemente cuando el componente se haya montado, cuando esté renderizado, llamará a ese evento y yo haré lo que quiera con él. No sé si nos están echando o todo bien. Vale. Eh. <risa> y luego tenemos methods, que a mí no es la parte que me guste demasiado cómo se clasifica, pero bueno, tenemos methods donde podemos poner cualquier método que queramos llamar. Por ejemplo, el que he dicho, cuyo nombre obviamente he olvidado y se premium vale eh, y aquí simplemente return this ta, ta. vale entonces voy a hacer la de me aparece aparece oh precioso eh, entonces tenéis los diferentes métodos y demás. Vale, entonces, más cosas que tengo en este componente. Obviamente, parece que es un componente bastante grande, quizá más grande de lo que debería. Empieza a olería un poco raro. Los números en esas cosas nunca son exactas. Es más, a nivel de sensación. Hombre, pues parece un poco grande. Lo enseñas a un compañero, oye, pues sí. Sí que parece un poco grande. Deberíamos darle una vuelta. Entonces, miramos. ¿Qué tengo aquí? Aquí hay diferente lógica, que podemos considerar lógica de componente o lógica de datos. En este caso estoy viendo que podría, podría decidir, porque al final es una decisión que de tomar, que este método que lo, que, lo único que hace es eh, crear un array de insignias y llama a diferentes métodos, lo puedo considerar lógica de componente, es decir, este componente, él mismo va a decidir eh, de dónde coge las insignias. También podría borrar eso y que, y que Badges fuera una propiedad y decir, no, pásale al componente las insignias que quiere. ¿vale? Las dos formas de hacerlo son correctas, simplemente, eh, ser consciente de qué estoy haciendo y decidirlo. No es me pongo a programar. Esto es así porque he decidido que sea de esta manera. Entonces, lo que sí que podríamos quitar es toda la lógica que genera estas badges, ¿no? estas insignias. Entonces, cojo toda esta lógica o oh, me he pasado. Bueno, lo tendremos en cuenta luego. Vale, cojo estas insignias y me las llevo fuera. ¿Dónde me las puedo llevar, por ejemplo? Me las puedo llevar a algo que yo he llamado servicio. Entonces, hago aquí un export. But, uy, no sabe programar este ponente. Badges service. Y pego todo y borro la llave esta extra que tenía. Vale, Entonces, empiezan a pasar cosas. VSCO me dice, oye, no sé qué es esto. Normalmente, con hacer así, ya te los va inyectando él. Como tengo LinkedIn y se pasa, me cambia las comillas. Eh, Yarsign tampoco lo conoce, no mismo. El 99% de las veces funciona, a veces no y tienes que buscarlo tú. Emoji Service, lo mismo, que es otro servicio que me da emojis. Y así por encima me da la sensación que tengo toda la lógica, ¿vale? Entonces, ahora mismo tengo toda la lógica en un servicio. En este servicio no pone nada sobre View, ¿vale? Es un servicio. Agnóstico al framework donde tengo mi lógica de datos. Siempre uso la palabra lógica de datos porque considero que en el frontend siempre que haya un backend no hay lógica de negocio. La lógica de negocio, es, si hay backend, la hace el backend, nos da los datos y hacemos lógica con esos datos. Eh, entonces, voy a usar este Badger Service aquí de una forma sencilla de momento. Eh, entonces, podemos hacer, por ejemplo, aquí. Como esto lo estamos haciendo estilo JavaScript, podemos hacer... This badges service eh, es igual a. Podemos escoger entre singleton o transient, no voy a entrar tampoco mucho en esto. Pero hacemos así. Y ahí está. Vale, lo he importado de la carpeta badges. Pum. Y. to compile. Oh, las comas. No dejéis las comas puestas. Muy mal. Vale, ha funcionado. <ríe> ha durado poco el efecto demo, por suerte, hoy. Vale, las comas eran porque antes el, el componente era un objeto, donde teníamos métodos, y teníamos separadas por comas las propiedades. Ahora es una clase, son propiedades normales. ¿Vale? No os he enseñando ningún patrón. Todos estáis pensando que aquí falta algún patrón como inyección y demás. Luego lo veremos. ¿Vale? Pero de momento ya hemos conseguido separar toda esa lógica que tenía el componente. Este componente que era tan grande, la he sacado fuera y la he puesto en otro sitio. Ahora mismo no me importa qué ese, que ese es ese otro sitio. Pero de momento la he quitado fuera. Vale. Entonces, luego están los decoradores. Los decoradores es otra práctica interesante que se usa muchas veces. En backend eh, siempre me lo han definido como atributos o decoradores de atributos, cosas así. Eh, pero básicamente lo que están haciendo es ocultarnos una serie de información o de lógica que como desarrolladores no necesitamos o no nos interesa o no nos aporta valor y nos hace que el código sea más legible, parezca más mantenible, más fácil de entender. El ejemplo que siempre uso es este que tengo aquí, donde tenéis un componente hecho con View. Y exactamente el mismo componente hecho con Vue con decoradores. ¿Qué diferencia hay? Pues yo las diferencias que me he encontrado es que si tú sabes mucho Vue y te gusta mucho Vue, seguramente serás muy rápido haciendo el componente normal, porque yo ya sé dónde va todo, me parece bien como es y no tarda nada. Pero si eres nuevo, si no te acostumbras con Vue o sabes Vue pero vuelves a leer ese código seis meses después, el código con componentes a priori parece más legible, parece más fácil de entender. Sin saber Vue, es más fácil de entender lo que está pasando ahí que ahí. Porque, por ejemplo, porque cuando en, en un meto, en un método de un componente hago método 2 y el dis me lleva, porque no debería ocurrir, es porque ellos hacen los binds que tengan que hacer por detrás sin que te enteres. Pero tú cuando eres ese código no debería pasar. En cambio, con los decoradores, a priori, si entendemos cómo funcionan los decoradores, debería ser más sencillo entender view. vale Veremos algún ejemplo, pero bueno. Quería pasar por encima de los decoradores para que lo entendáis. Y luego empiezan las cosas que a mí me gustan más. Por ejemplo, los patrones. ¿Vale? Siempre me gusta hablar de patrones. En este caso, eh, esto es una buena práctica, la Inversion of Control, que está muy relacionado con la, la D de Solid, Dependency Inversion, que está directamente relacionado con el patrón de Dependency Injection, que básicamente es que inyectamos el, las diferentes necesidades que tenemos, diferentes servicios y demás en los otros servicios, de manera que, pues, este servicio no está controlando el ciclo de vida del otro servicio. No depende de él. Eh, no tiene una relación directa. Bueno, hay diferentes teorías para que hacemos esto. Y, además, nos había una cosa muy interesante que es, se supone que es más fácil hacer los test, porque también es más fácil hacer los, los mocks de, de estas clases que estás inyectando. Hay más desacoplamiento. Bueno, en principio ayuda a que el código sea más mantenible a, a largo plazo. A veces, en proyectos pequeños o a corto plazo parece más complicado de entender el valor que aporta, pero cuando los proyectos empiezan a crecer, empiezan a tener mucha gente trabajando y una duración y un grosor in interesantes, pues empezamos a ver todo el valor que nos aporta. Entonces, siguiendo con este ejemplo que tengo hacia el otro lado, perfecto. En este servicio que he hecho así muy rápido, eh, vemos que usamos otro servicio que es Emoji Service. ¿vale? Este servicio emoji Service yo estoy haciendo... En este caso he hecho, como veis, antes he hecho como un new, ¿vale? Para hacer un estilo transient, no sea, sé lo tenía, aquí. Y aquí, en cambio, eh, en el emoji service, simplemente lo estoy usando porque he hecho un estilo singleton, también recomiendas, que es que directamente exporto la instancia. Entonces, lo que voy a hacer con emoji service eh, es que lo, lo podría inyectar en vez de mm, trabajar así con, con, directamente con el singleton, ¿no? con el objeto en sí. Para test hay muchas soluciones. Entre ellas está el tema del proxy require o con Jest. Podéis, import, podéis moquear un archivo entero en vez de una clase. Pero son soluciones que funcionan, pero que a nivel de teoría de la programación son un poco raras porque, porque voy a moquear un archivo si yo lo que quiero moquear es una funcionalidad o una clase. ¿no? Entonces, bueno, con este tipo de prácticas hacer eso se supone que es más sencillo. Eh, entonces, con emoji service lo que puedo hacer es voy a ir a emoji service que es este servicio tan bonito que tengo aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, primero de todo, borrar esto. No voy a exportar. Lo que voy a exportar es la clase. Vale. Uy, uy, Quique. Vale, entonces, una cosa que hacemos siempre cuando estemos importando o inyectando perdón, dependencias es que todas nuestras clases, las públicas, las que vas a inyectar, eh, implementan una interfaz. Entonces, simplemente, yo que ya he venido estudiado de casa, me he preparado una interfaz, que veréis que es una interfaz muy sencilla, que lo único que tiene es los métodos públicos que utilizo. ¿vale? Una interfaz, al final, es un contrato que nos está diciendo esta clase implementa esta serie de funcionalidades y otra clase implementa otra serie de funcionalidades. Un ejemplo muy típico de las interfaces son muy útiles es cuando hacemos el patrón de proxy, que tú estás, haciendo, estás trabajando contra un servicio eh, y entonces aún no tienes ese servicio listo. Vas trabajando contra un mock. El mock y el servicio real implementan los dos la misma interfaz. Pero tú vas trabajando contra el mock y una vez dado, haces el switch, cambias y coges eh, el servicio real. ¿Qué pasa entonces? Que se supone, obviamente siempre hay algún pequeño fallo, pero se supone que el 99% del trabajo que hay hecho debería funcionar. ¿Vale? Entonces, ahí la interfaz viene diciendo, estas dos cosas cumplen el mismo contrato. Y pasas a depender de las abstracciones, no directamente del servicio, de la instancia y demás, sino de sus abstracciones, de sus contratos, digamos. Entonces, yo aquí implemento este servicio y aquí tengo un comentado para que no se me olvide, no nos vamos a engañar un decorador de Inversify que lo que está diciendo es, quiero que marques esta clase como que es inyectable. ¿vale? Entonces, la marco como inyectable y a partir de ahora yo puedo inyectar esta clase. También Inversify nos provee de un contenedor de dependencias, que un contenedor de dependencias nos ayuda a decidir en qué momento y en qué orden se registran las dependencias. También en si son singleton o si son transient. Tampoco quiero hacer entrar muy profundo en esto porque ya veo que algunos se duerme que hemos venido de comer. Eh, pero bueno, que sepáis que no es simplemente decoro y ahora magia es inyectable, sino que yo podría tener un contenedor, decidir. Lo bueno de esto es que siempre podemos decidir cuándo, cómo y por qué pasan las cosas en la programación. La eh, magia no debería gustarnos. Debería gustarnos, vale, esto ocurre aquí por esto, ¿vale? Entonces, aquí lo he decorado, eh, le he implementado la interfaz y ahora debería poder ir aquí. Obviamente, esto lo borro y lo que hago es, tengo, uy, normalmente se decora en casi todos los lenguajes que he visto. Se suele decorar poniéndolo por constructor, en Angular también, que fue el más famoso de Frontend. En este caso, eh, veréis que lo hago por propiedad, simplemente, que es un estilo más Android, también en, componen en componentes suele quedar mejor. En servicios da un poco igual, pero bueno, veréis que lo hago por propiedad, que es, al final es lo mismo. Entonces, tenemos un decorador que se llama Inject, que diría que es este, sí. Vale, que yo le digo emojiservice, o sea, crea una propiedad, emojiservice, y le digo que implementa, o es del tipo en este caso, y emojiservice, ¿vale? Entonces, esto está yendo a mi contenedor, le está diciendo, oye, contenedor, ¿me podrías dar quien sea que implementa el contrato o interfaz y emojiservice? Me da igual quien sea, me da igual si es transient, me da igual si es singleton, me da igual si es una clase que has hecho en una instancia, me da igual si es directamente un objeto, incluso me da igual si es un mock. Solo quiero a alguien que cumpla este contrato, ¿vale? Y él dice, pues, por supuesto, aquí lo tienes. Coge el contenedor de dependencias y me lo da. Me lo está inyectando, en este caso, me inyectan esa propiedad. Entonces, al menos que me haya dejado algo, ah, perfecto, ha funcionado, la magia. Ahora, en vez de directamente en emoji Service, yo tengo la propiedad Emoji Service, entonces hago Service y tengo acceso a todo ese servicio. Entonces, como veis, una cosa súper interesante es que en todo este archivo no hay ni una sola referencia a código real de MojiService. Porque estoy importando una interfaz que las interfaces, cuando se compilan o se transpilan, en este caso, que es como se conoce a la compilación de pasar de TypeScript a JavaScript, eh, se compilan a nada. Una interfaz no es código. Tú coges una interfaz y es un archivo vacío en JavaScript. Con lo cual, ni, un, ni una sola línea de este código depende directamente de Mojis Service. Es decir, me he abstraído totalmente, me he desacoplado totalmente. Si Emojis Service deja de funcionar, no va a romperse este. Yo podría bloquearlo en cualquier momento o decirle al contenedor que me devuelva un mock y no afectaría. No tengo que cambiar este servicio porque Emojis Service deja de funcionar. ¿Vale? He conseguido el éxito que quería. Y esto, obviamente, también lo podría hacer en lo mismo que he hecho así. En vez de hacer el New budget Service, este lo podría hacer en el componente, pero bueno. Eh, vale, o sea, lo podía hacer. Si siguiera trabajando en esto, lo haría en el componente. Y para seguir con esto, sobre patrones. Yo a veces, aunque creo que soy la persona que menos sabe patrones de mi empresa, siempre intento ser muy pesado con los patrones porque no por los patrones, sino por la parte esa que nos dicen de es importante la teoría, que es con la que os he dicho antes. ¿no? Entonces, siempre me gusta poner alguna pequeña slide sobre patrones. De hecho, eh, ahora tengo incluso una conferencia que solo habla de patrones y aquí os he traído el Strategy Pattern. No porque sea el mejor patrón del mundo, simplemente porque es un patrón que me gusta bastante. Pero el concepto de esta slide es deciros: estudia patrones, vale, aunque parezca una tontería de la gente de backend a que enfrenten es mucho más sencillo, aunque somos, no sé qué. De verdad, la teoría es muy importante, entonces estudia patrones. En este caso os introduzco para quien no lo conozca, algunos obviamente lo conoceréis, el Strategy Pattern, que es un patrón muy curioso porque más. Hay un caso de uso que es súper sencillo de detectar que ahora mismo veremos. De hecho, ya habéis visto el código donde que hemos de cambiar por, un por este patrón. Incluso algunos se habrá dado cuenta ya. ¿Qué nos dice el stress y pattern? Pues nos dice que para diferentes condiciones, en este caso he usado diferentes tipos de olas, olas pequeñas, olas medianas, o aquí como nuestros amigos gallegos, las olas gigantescas estas que tienen, voy a aplicar una estrategia que va a ser distinta para estas diferentes situaciones yo tengo diferentes herramientas que voy a utilizar. Por ejemplo, si hay una ola muy grande en el sur, sueles usar una tabla más pequeña. Si hay una ola mediana, puedes usar una tabla más grande. Y si hay una ola muy pequeña, usas una tabla muy grande porque te da más, más flotabilidad, es más fácil, bla, bla, bla. No quiero entrar ahí. Pero lo interesante no es eso, porque esto que os acabo de mostrar parece un diccionario. Para A, o sea, para a 3, para B, 1 y para C, 2. Eso es un diccionario. ¿Qué pasa? Que yo no os he dicho todas las condiciones. Es decir... Para una, ola grande, si yo, ay, para una ola pequeña, si yo soy una persona novata o término medio, debería usar una tabla grande. Pero para una ola pequeña, si soy un mega crack y quiero entrar con mi tabla pequeña, alguno tenemos en Plane en Asturias, pues puede ir con mi tabla pequeña. Es decir, la estrategia es totalmente distinta, pero las condiciones han añadido, han añadido más cosas, las condiciones que han hecho cambiar la estrategia. Pero al final siempre tengo que escoger una. Pero como han cambiado las condiciones, cambia el resultado. Por ejemplo, si hay horas muy grandes y soy novato, no es que coja la tabla grande, es que me voy a mi casa. Es decir, ninguna de estas cosas me sirve. Con lo cual, ya no es un diccionario, porque la lógica que hay detrás va a ser una totalmente distinta. ¿vale? Entonces, veámoslo. Vamos a hacer un ejemplo muy, muy sencillito eh, de cómo trabajar con este tipo de patrones. Y el caso más fácil, a mí me gusta mucho solamente porque es muy chorra, pero es siempre que ves un switch... Siempre que ves un switch, puedes poner el eh, strategy pattern, ¿vale? Entonces voy a hacer uno muy sencillito que es eh, romper este switch, borrarlo. Obviamente tengo bastante lógica preparada porque si nos tenemos dos días, pero entonces lo que hacemos es una lista. Hacemos eh, const strategies, que la podemos hacer aquí o en el constructor, es igual a. <coughs> perdonad, le puedo decir como stay este prescript que es de tipo strate Eh, gear strategy, perdónate. IGR Strategy Array, ¿vale? Y aquí yo haría una lista con todas las estrategias. Por ejemplo, yo ya tengo casualmente tres preparadas, que son la de Monkey Strategy, que son estas que tengo aquí, ¿vale? Monkey Strategy, uy. Strategy doc Strategy. Son diferentes años chinos, ¿vale? En este caso, y el del pollo. Perfecto. Tengo estas estrategias. Lo que tengo que hacer es escoger cuál es la adecuada. Hay diferentes teorías. Puede ser que siempre solo quieras una. Puede ser que quieras aplicar varias. Puede ser que por defecto siempre se ponga una. Aquí haremos el caso sencillo, que es, buscamos una y hacemos, di ay, perdón, strategies.find y decimos dame la buena. ¿Cómo hacemos dame la buena? La idea es que cuando estamos usando esas estrategias, no nos importe cuál es la lógica. Si os fijáis, en cada estrategia de estas tengo una lógica muy tonta, pero suelo tener dos métodos, el check y el execute. En el check compruebo si soy la estrategia adecuada y lo compruebo de diferentes maneras. ¿vale? Y en el execute execu ejecuto perdonad, el resultado cuando soy la estrategia buena. que Hay casos muy sencillos y hay casos muy complejos. Simplemente ejecuto. ¿Qué pasa? Que aquí me estoy abstrayendo de todo eso. Simplemente voy a decir, vale, find. Dame la que el check devuelva true. Entonces const, strategy. Ah, ya has de pasar el year, si no me equivoco. Eh, sí, ¿vale? Entonces, yo aquí, yo como programador, no sé cuál es la estrategia buena, pero es que no me importa. Yo sé que se has escogido una. Puede hacer if no strategy, podemos hacerlo. En este caso os aseguro que va a salir una. Entonces, simplemente lo que hago es, vale, ¿cuál es el emoji? Pues const emoji igual a la estrategia que ha salido, punto, ejecuta, la lógica que tengas que ejecutar. Y yo sé que por contrato me va a devolver un emoji. Con lo cual coges ese emoji, lo paso y se pasa ahí. Yo podría ir aquí, cambiar esto. Ahora sale el rooster, si no me equivoco, por el año que es. El, el rooster es 10. Yo podría coger y cambiar esto. Vale, y ahora la buena es el mono. Y en verdad en este código estoy dudando. Uy, perdónate. Este código es totalmente abstraído de cómo funcionan esas estrategias. Lo importante es que esto es más, es más extensible y más fácil de mantener, porque si hay que añadir más lógica, crearé más estrategias o iré a esa estrategia y cambiaré su lógica, pero no tendré un switch gigante, un montón de código y tendré que ir cambiando cada cosa. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, entonces este proceso que os he contado, digamos ya, no sé si son dos años, dos años y algo, eh, trabajando con Vue, hemos aprendido un montón de cosas, equivocándonos. Nos equivocamos muchísimo en Plane, pero luego lo arreglamos. Entonces, lo primero es hacer componentes pequeños, ¿vale? Hay que hacer componentes pequeños, pero si los componentes que haces no son pequeños, por lo que tú crees que no deben serlo, puedes intentar splitearlos, separarlos y tampoco pasaría nada. Usar linting siempre. Usar el linting que os dé la gana, el que aporte valor a vuestro equipo, pero usar linting siempre. Linting nos ayuda a que todo el código sea parecido, tenga el mismo estilo, el mismo, pues, que no haya comillas dobles y simples a la vez, que los objetos se inventen igual, que el if no venga el de y te ponga la llave abajo. Y tienes que decir, la llave va arriba, que esto es JavaScript, se pone solo. Eh, usar convenciones para los nombres de los archivos, de las clases, y demás, la que os dé la gana. Leed lo que os aporte, usad lo que queráis. Haced test siempre. Nosotros lo intentamos y casi siempre lo conseguimos. Pero es verdad que es importante. Hay que hacerlo, y si está bien recorrerlo, también para mí. Eh, pide feedback, pero si pides feedback, acéptalo. Tenemos un compañero en, en Play que siempre dice, no des feedback del feedback, ¿vale? Hay que saber pedir feedback, pero si pedís feedback, aceptar el feedback que os den siempre. Eh, estar continuamente intentando mejorar vuestro código. Tus ideas son siempre buenas. Me da igual que lleves un año o diez años haciendo JavaScript. Si estáis en una reunión y diciendo algo, las ideas son siempre buenas. Las de todo el mundo hay que decirlas. Y estate siempre preparado para cambiarlo absolutamente todo, porque en Frontend, en dos días, todo ha cambiado otra vez. Y hay gente como a mí que nos encanta y gente que lo odia. ¿Vale? Entonces, bueno, yo ya lo siento. <risa> vale. ¿Y por dónde empezar? Todo esto no es teoría. Os quería dar un par de ejemplos. Tenemos una web que se llama boilerplates.js.org, donde tenéis un boilerplate con Nux y otro con Vue, que no son plantillas, sino que son un seguimiento de buenas prácticas que podemos utilizar o no. Algunas os aportarán más valor, otras no. Hay TypeScript, hay Inversify, hay un montón de cosas. Se llama boilerplates.js.org. Ahí también encontraréis una con React que está medio terminar, una solo con TypeScript, una solo con JavaScript, otra con Node, bueno, cosas que hacemos en tiempo libre. Y hace poco también eh, cogimos Inversify y hablamos con Remo Hansen que es el creador y e hicimos un wrapper que se llama Inversify Props que es, está es lo que os he explicado de Inversify para usarla en componentes de React, de Polymer, de Lit eh, Element que es la evolución esta de Polymer, de View, de lo que queráis, pues simplemente importáis la librería. Hacéis el decorador, tenéis la interfaz y ya, pues os ayuda dentro del tema de inyección de dependencias. Vale, nada, en 30 segundos, simplemente como detalle, os he querido hacer un resumen con todos los títulos de las slides. Entonces, si cogemos todos los títulos de las slides que habéis visto hoy, si alguno os ha fijado, pone toda esta especie de poema. Básicamente os digo: eh, los proyectos tienen que escalar, no olvidéis que tienen que escalar. Hay webs de muchos tipos. Tenemos muchas herramientas, pero algunas son versátiles, otras fáciles, otras tienen poderes increíbles, otras parecen magia. Algunas te van al nuevo nivel, pero nunca podemos olvidar las buenas prácticas y, por favor, los patrones. Pues, muchas gracias. Eso ha sido todo por mi parte. Hay tres minutos para preguntas si es que alguien tiene alguna duda. Perfecto, se ha dormido todo el mundo. <risa> ah, no, perdón, perdón. Eh, primero, gracias por la charla, creo que ha sido interesante. Y bueno, yo quería en concreto, me interesaba la parte de Inversify, porque yo vengo del mundo Angular, allí la inyección de dependencias es como ya viene por defecto. Y ahora estoy introduciéndome en React, y en React eh, no hay nada de eso, y si quieres buscar algo, te tiran por Inversify y demás. Pero hay mucha gente que defiende que al tener Redux, por ejemplo, pues no te hace falta inyección de dependencias. No sé si en Vue... Sí, no, en Vue con Vuex, o sea, una acción no la inyectas. Claro. Vale, De hecho, ya usan ellos mecanismos que son parecidos a la inyección de dependencias. Lo que inyectarías eh, en, React y cuando usas Vuex, o sea, en React con Redux y cuando usas cosas como Vuex, tienes un concepto, son los helpers o los utils, que son los que podrías inyectar si quisieras. Uh -huh. Pero es verdad que las acciones o las Zoom functions, eso nunca se inyecta. Es claro. correcto. Y um, eso, si, si hubieras hecho el ejemplo con Vuex, eh, por ejemplo, Inversify ya no Eso ser el servicio de Budget Service. Sería una acción, pero Emoji Service solamente hubiera sido un helper. Uh -huh. Con lo cual, el helper de Emoji Service sí que podría inyectar, Budget Service no lo hubiera inyectado. Vale. Gracias. Ahora que estabas hablando de lo de Inversify, si tú haces un, varias implementaciones de una interfaz, Cómo las resuelves en Inversify? Bueno, tendrías que registrarlo, pero esa, esa interfaz en concreto uh -huh. tiene que ser una. O sea, tú en Inversify dices esta interfaz le das una instancia a esta clase y luego esa clase se implementa otras cosas. Ahí ya no entro, pero debería implementar la, la concreta. Si estás registrando dos interfaces para la misma clase, esa clase implementa las dos cosas, no sé qué, va, no lo hagas. Uh -huh. O sea, huele. Vale. Si haces eso, no lo hagas. Y, y otra pregunta. Eh, ¿Estaría bien usar un servicio, pero para recuperar datos de, del store, de Vuex, o ya lo haría directamente? Es que eso es la acción. Claro, por eso te digo. ¿Sería sí, de hecho, recuperar mejor? datos de un store no existe, porque uh -huh. ya están en la vista directamente. Uh -huh. Es la gracia de, del ciclo de vida. Vale, vale, gracias. ¿Al revés qué? Qué cosa amarrás de sí, ¿sabes? Cuéntame. <risa> Si es premium o algo así. Sí, es premium o bueno, así. Le has sacado a, a, un, a un. De método. la vista al componente. Al componente y has hecho un método con él. Sí. ¿Eso lo podrías haber hecho como un computed? Como una de las propiedades computed. Sí, puedes. Lo que un computer al final es como un getter o un setter de ir, has de ir con cuidado. Vale. Pero sí, sí, Esa sí. Esa propiedad no la entiendo muy bien y cuando te he visto sacarlo a un Computed dicho... por detrás es un getter. Vale. Entonces se puede usar, de hecho hace que sea un observable muy interesante. Pero hay que ir con cuidado de qué haces. Pero sí, eso un getter estaría perfecto. Vale. Sí, sí. ¿Ya? Perfecto, pues, a, a seguir.